Los escucha. ¿Tienes otro? Dijo no que se puede. Ya, allí están. lo encontraste? Juan, bienvenido amigo, un aplauso para ti, mírame. Muchas gracias por pasar a saludarnos, muy bienvenido. ¿Cómo ha estado tu día, amigo? A ver, cuéntanos, ¿cómo ha estado tu día, amigo? Muchas gracias por pasar a saludarnos. Vamos a checar acá. ¿Qué han hecho de bonito, amigo? A ver, cuéntenos, cuéntenos. Vamos a ver. Profe, muy bienvenido. Marcelito, muy bienvenido. ¿Cómo ha estado? Mucho gusto de verlo por acá. Muy bienvenido, amigo. Muchas gracias. El blog de Hanae, muy bienvenida, amiga. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, bueno para ti, buenos días. Espero que haya tenido un lindo sueño, amiga. Así es amigos, ahí saluden a nuestro amigo Marcelito, nuestro amigo Marcelo, quienes no lo tienen. Salúdenlo por ahí, sí amigos, muchas gracias por pasar a saludarnos, muy bienvenidos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha pasado este día, amigos? Se me va a escapar el zoológico, dice. <ríe> Profe, dice, buenas noches. Dice, buenos días, amigo, aquí en, en España. y se hace mucha calor. Y ahí, y Tito. Eh, fíjate que el clima ha estado bastante fresco el día de ahora ha estado así pues bueno no ha estado caliente no ha estado frío pero sí pero sí creo que se está sintiendo un poquito más el frío que la calor el, el día de ahora porque ahorita en este momento si uno sale afuera pues bueno este necesita sí, se sí aguanta se sí aguanta este salir así este con una, una playera pero pero sí, se siente, se siente bastante fresquecito, ya estando uno muy, muy, por mucho tiempo afuera, se siente, se siente un poco frío. No se siente uno con esa libertad, esa confianza de, de, de que tú te vas a estar allá este, unas, dos, tres, cuatro horas afuera, porque rápido se siente frío, ya por fin. Estos días atrás sí, creo este, que la semana, la semana pasada tuvo bastante, bastante el clima, bastante caloroso. Yo este, me tuve que ir, fui a, este, a, a una montaña, fui a caminar. ¿no? Y sabes que luego pues tuve que descacarrañar toda mi piel acá de la frente, toda esta parte de acá, porque mira, así como bebé, yo ya tengo mi color normal. Ya, ya volví a llegar este, ya con el color con el sol. <ríe> Pero sabes que tuve que volar pellejo todo esto aquí, mira, toda mi piel, toda la volé, todo se me cayó. Este, de acá a la nariz y solo lo que me hacía falta pues arrancar el pellejo así para que saliera toda completa <ríe> pues aquí ya somos o oh, ya vamos a la playa y dice oh qué bueno qué bueno y sabes a mí me encanta la playa de esos de los blogs que yo te vi de a ti desde que andabas en la playa uh, así, este, esa playa está súper hermosa súper hermosa me gusta yo uh, a mí me encanta la playa sabes en mi país en mi país El Salvador y lo menciono así con mucho orgullo este hay unas playas súper hermosas allá pues también allá hay un, un tipo de oleaje las olas son súper altas que que a veces pues uno puede andar este bañando adentro puede andar nadando y de presto cuando uno viene a sentir acá chulón, acabo sin ropa. <ríe> sí, de veras, este, porque hacen unas olas pues, súper fuertes. Pero sí, pues bueno, bien, bien divertido. Este ir a las playas allá son bien divertidas. Allá, pues bueno, pues hay muchas, hay muchas playas. Y lo bueno pues de que y como el país es pequeño. Este se siente pues todo, todo cerca. Se siente que todo está cerca y y bueno, pues si hay mucha diversión y en la orilla de las playas, pues bueno, hay muchos hay, hay así pues bueno, hay unos hay ciertos restaurantes y también pues hay ciertas ciertas tiendas ahí también que uno pues, puede comprar de todo lo que uno se le antoje, mariscos, este pescado asado, pescado frito como como sea. Pero ahí se encuentra, se encuentra mucha variedad. Dice aquí en España hay mucha gente, dice de El Salvador, son muy buena gente. Dice: Tengo amigos y amigas de El Salvador y me hablan, dice de su país, es muy bonito. Dice: Sí, amiga, El Salvador es bien bonito, ¿sabes? Es bien bonito. Este... Ay, si tú te animas, pues bueno, ir a, ir a visitarlo, pues eres serás muy muy bien recibida el Salvador pues bueno es un lugar muy, muy es bastante turístico y es muy bonito y hay pues bueno mucha mucha diversión mucha diversión también ahora pues bueno eso es mejor todavía que anterior que hace muchos muchos años atrás porque ahora pues bueno pues ya tú puedes salir puedes Puedes este, salir a caminar, puedes salir a este a cualquier parte. Eh, son raras las partes que bueno, pues que uno no puede ir, pero a lo contrario. A lo contrario, todo pues. Ahora, pues bueno, hay mucha tranquilidad que tú puedes viajar, puedes ir, puedes entrar a, a mayor partes a las. Ahora, pues bueno, puedes entrar a partes que anteriormente no podías entrar. Ahora sí, dice yo pensaba que era de, de México o de verdad. <ríe> No, yo soy, yo soy del Salvador. Dice acá, es, está bastante frío, dice 6 grados, estamos, dice, est estamos entrando, dice eh, invierno, dice, oh, de verdad, oh, de entrando a invierno ahorita, oh. Lidia, muy bienvenida, muchas gracias por pasar a saludarnos, muy bienvenida amiga. Sí, este... Noé, muy bienvenido, amigo. Hola, dice amigo, por fin, dice. <ríe> muy bienvenido, amigo Noé. Acá, pues bueno, pues ya sabes, acá te extrañábamos. Acá nuestra comunidad, pues bueno, te, te clamaba a gritos. A gritos. Adiós, muy bienvenido, amiga. ¿Cómo ha estado su día? Muchas gracias por pasar a saludarnos, dice. Qué bien, me encanta el, el invierno, dice. Sí, el invierno es, es bonito. este, Solo de que... Que acá, pues bueno, este casi, pues bueno, este el invierno, pues más que todo solo es nieve. Y, y uno, pues bueno, no puede salir por mucho tiempo afuera, porque bueno, rápido se le, se le ponen este, los dedos tiesos de los pies. Y bueno, ya sabes, se pone todo uno frío este no porque bueno a mí saben a mí me encanta la nieve a mí me encanta la nieve pero el, ese es el problema que bueno no puede estar uno por mucho tiempo afuera aunque uno pues puede andar bien abrigado pero al final pues ya se siente el se siente el frío dice hola buenas noches muy bienvenida amiga muy bienvenida muchas gracias por pasar a saludarnos sí este porque sí, pues este, me encanta. Y sabes, si tú viajas a El Salvador, en El Salvador, pues bueno, solo nada más hay dos tipos de clima. Está invierno. Invierno y verano. Nada más esos dos. Dice, en donde yo vivo es frío, pero no, no, no nieva. Dice, es muy raro. Dice que caiga nieve. Oh, de verdad. Un placer, Chef. Ya sabes, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo agradezco muchísimo. Sí, este, eso, eso es lo que pasa. Este, dos, dos tipos de clima, pero el verano pues, este, se siente bastante largo, porque como solo son dos, dos tipos de, de clima, invierno y verano, este, y sí, pues bueno, se disfruta. El verano, pues bueno, este, no, no llueve. Es tiempo seco y si cae una lluvia, pues bueno, este, caen así por cosechas. Para la, los árboles frutales, este, de ahí pues uno ya, ya nota que bueno pues que ya está cayendo cierta cierta tormenta y esa pues ya puede ser este el, la de los jocotes o la de, la, la de las frutas y todo eso este, o también también este, ya nosotros le llamamos allá también hay otra hay otro tipo de tormentas que caen cuando están en el plano verano cae cierta tormenta este hay una pues que nosotros ya la conocemos, que bueno, después que pasa la, el, la, la pascua, a veces pues bueno, cae una, una tormenta así. Y esa pues bueno, este eh, en mi país hay una piña, hay una piña que bueno, nosotros le llamamos eh, motate. Este, que viene siendo como, la, la mata es como la, la piña así de la, de la que nosotros usamos para hacer jugo este pero allá pues bueno es muy diferente y esta pues florella y da da una un tipo de verdura entonces nosotros sacamos esa porque sale tiernita y solo es por temporadas nomás y es súper sabrosa nosotros la preparamos bien sea con huevo la hacemos en sopa este y se puede hacer mucha variedad de platos con ese tipo de de, de fruta bueno verdura es más que todo mis cazuelas muy bienvenida amiga dice Amigo, dice, ¿cómo ha estado? Los saludos dice, de esta noche, en esta noche. Muchas gracias, amiga, mis cazuelas. Yo por acá muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo has estado en este día, amiga? Feliz inicio de semana. Dulce, muy bienvenida amiga. Muchas gracias por pasar a saludarnos, dice mis cazuelas. Hola, ¿cómo está? Dice, un gusto verla. o oh, volverla a ver, dice nuestro amigo Noé. ¡Qué bueno! Freddy, muy bienvenido. Muchas gracias por pasar a saludarnos, amigo. Se le agradece mucho. Sí, amigos. Eso. Dice, yo me siento muy triste, amigo. Bueno, un poquito. Y eso, amigo, qué, qué, ¿qué le pasa o qué le ha pasado? A ver, cuéntenos, cuéntenos. Ya sabe que nosotros acá, pues, bueno, principal, yo yo soy curioso. <ríe> Marcelo dice, gracias. En un, un rato vuelvo y se para dar un tiempo. Adi, saluditos, dice nuestra amiga Dulce. Así es, amigos, muchas gracias, muchas gracias. Y este, eh, como les iba comentando, ese tipo de, de, de verdura, pues es casi no sé. Bueno, no se da. No, no se da este todas las temporadas. Eso no es nada más es Bueno, toda la temporada me, me, este solo nada más se da una vez por, por temporada. porque amiga dice oh, sí amigos eso, eso, eso es lo que pasa y sí pues bueno es, es muy sabrosa es muy sabrosa esa fruta esa verdura bueno después de esa de esa verdura digamos que esa es como la flor luego después viene la piña que es la piña esa viene siendo bueno un poco un poco diferente a esta que hay acá que es la, la pineapple. Porque allá pues hay de las dos. Hay painapo y hay también de la, otra, de la otra piña que yo les comento. Este, allá pues bueno nosotros le llamamos piñuela. La piño, esa piñuela pues bueno es como redonda. ¿sí? y tiene un montón de chucitos este, que uno pues puede despencarlas. Despencarlas y, y salen. Y de esa pues bueno nosotros allá preparamos un atole. Que queda pues súper sabroso. Y hay de dos tipos de, de piñuela, Hay una que es amarilla y hay una que es roja. Este, las dos son buenas, pero hay una que es más dulce, la amarilla es más dulce. Y la que es roja, en color rojo, esa pues bueno, es más ácida. Cocina con Martita, o con Martincita, muy bienvenida amiga. Muchas gracias por pasar a saludarnos amiga, mucho gusto. Dice, ¿se acuerda que hace uno, unos días le comenté que, que borré muchos videos míos? Que no me gustaban y perdí muchas horas, dice, yo no sabía, oh, de verdad, no, qué mal, amiga, qué mal ahí, este, por las, por las horas, porque las horas, pues, bueno, este, en este tiempo, pues, bueno, que está usted trabajando ya con, por sus horas, eso, este, vale en plata, amiga, Nurlana, bienvenida, amiga, good morning, welcome, Welcome for being here my friend thank you buenas noches a todos dice sí amiga sí qué mal no pero fíjate que eso está raro eso está raro porque ya este la bueno ese video te va a ir, te va a seguir reproduciendo te va a seguir generando horas sabes por qué porque según las personas que te lo van viendo, esos minutos, pues bueno, van contando y van acumulando esos minutos y, y de los minutos, pues recuerda que viene la hora. Entonces, y eso, pues bueno, podría ser de que por eso, pues tú has, has perdido hora. Pero de, la, de las vistas que tuvo anterior, esas horas ya están contadas ahí y esas no, no, no creo que te las quiten, amiga. Porque esas, pues, ya, ya están en el conteo. Es como que tú hagas un directo, hagas ¿eh? un directo y después luego lo borres. Este, esas horas ya quedan, ya quedan ahí acumuladas, ya entraron al conteo. Dice Marticita, hola amiga, dice no me llegaron, dice más tus notificaciones, será porque cambiaste de nombre. dice. Podía solo ponerlo en, en privado sin tener que borrarlo. Buenas noches, dice Marcelo. dice algunos saludos. Qué raro, verdad, dice. Perdí más de mil documentos. O oh, mil horas. Wow, sí, sí. Bueno, ahí sí son bastantes, amiga. Pero, pero qué raro, fí, amiga. Porque, para que le hagan, este, perdido esas horas así. Porque, bueno, este, ya del video, ya esas horas, pues, ya, ya tenían que estar en, en, en este, en conteo en conteo y todo eso y, y que yo sepa pues tú, uh, tú tienes pues bueno variedades de vídeos y vídeos pues que son están muy buenísimos muy bien editados y bueno este no tienen ningún derecho de actor solo nada más el, el este el, es tu propio tu propio material y eso es lo importante dora a acá ahora muy bienvenida amiga muy bienvenida muchas gracias y muchas gracias por ser parte de la de miembros del canal, Muy, muchas gracias, me da mucho gusto de que bueno este, puedas disfrutar de la membresía, Maribel, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Buenas noches, saluditos a, para todos, dice, así es amiga, muchas gracias, muchas gracias por estar por acá, se le agradece muchísimo, dice mis Cazuela, dice, hay que ver si tienes videos de más de un año, esos te descuentan. Cocina. Cocina, dice, saludos. Así es, amigos. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Tito, gracias. No, qué bueno. Eso pues me da, me da mucho gusto, amiga. Dice, esos son todos los que borré, dice. Los videos viejos. Ya, amiga, pero, pero sí, pues bueno, me suena, me suena bastante raro. Porque, bueno, en mi persona, y en mi persona, pues yo nunca, nunca, pues, bueno, este, me descontaron horas. Siempre, yo, bueno, cuando yo estuve trabajando en mis horas, nunca, pues, bueno, este, me faltaron horas. Esas horas a mí siempre, siempre me contaron. Sí, siempre uno pues tiene, tiene problemas en las en las vistas y todo eso. Porque, bueno, muchos dicen, no, que mira, no me pongas tal cosa en el. En el en el directo, porque bueno, pues me quitan horas, me quitan minutos y todo eso. Eh, me quitan vistas. Bueno, vistas si sí te quitan. Pero recuerda que, lo que es de, oh, recuerda que lo que es de uno, pues es de uno, se va a quedar con uno. Y lo que no, pues bueno, se va a ir. Buenas noches, dice de mes y, y semana de junio. Dice bendiciones, dice a todos. Mis casuelas dice de sal, saludos, dice nuestra amiga Maribel. Dicen, Noé, qué mal, mis cazuelas, dice, ay, hay pasos en un rato, hay pasos en un rato, dice, ya somos amigos desde hace tiempo, solo que estuve fuera más de un mes y ya, y ya no, te me, ya no me llegaron notificaciones de mis amigos, dice, qué tenía porque yo tuve, oh, YouTube me dejó afuera, dice, me dejó afuera. Sí, sí, no qué mal. Mil gracias, dice amigo Noel. Dice, me siento un poco caída. Dice, pero fue mi culpa. Pero sabes de que bueno uno puede hacer hasta, bueno, un directo. Tú lo puedes borrar luego después de que ya haya, que ya haya entrado el conteo. Que el conteo de, de, de tus minutos... O de tus horas ya estén en cuenta. Este, porque bueno, este, luego después uno no puede borrar y no hay, no hay ningún problema. Este, los, las horas ya quedan ya quedan en el conteo. Yo, este, bueno, ya, ya, te, ya he tenido que borrar directos así. Pero la mayoría, pues, bueno, los tengo ahí. Este, String, muy bienvenido. este y sí pues bueno siempre me han contado saben qué es lo que no es cuando tú este te escriben te escriben ahí el comentario y todo eso en el chat y todo eso y vienen pues y lo borran eso eso sí no te cuentan y no te van a contar porque bueno este nunca pues dentro nunca fue registrada nunca pues dentro del conteo hello hello dice me dejó el esperando ese ayer anoche dije. <risa> Oh, sí, sí, ay, disculpe, que bueno, pues que anoche, pues bueno, no hicimos, no tuvimos transmisión, este, y bueno, pues, pero ahora, pues, acá estamos con las chanclas puestas. El Poder Salvadoreño, muy bienvenido, amigo, ¿cómo has estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos, se le agradece muchísimo, dice mil gracias, amigo, dice Noé, eres muy amable. Sí, amigos y bueno este eso, eso es lo que sabe pasar y sabes una cosa cuando tú tienes tu propio material tu propio material eso pues bueno son es muy valioso y eso pues siempre pues yo lo, lo he recomendado acá en mi canal que si tú tienes tu propio material nunca nadie te va a decir mira mira culano este tú estás estás esté quitándome bueno este eh, mis, mi material tú estás usándolo y todo eso este y sin mi, sin mi permiso y todo eso este. Y, y sabes, porque bueno, cuando uno está usando otro tipo de, de, de, de material de otra persona, de, de otro actor, siempre pues YouTube te pregunta si, si tú estás, si tú estás consciente de eso. Porque si sí, siempre pues le manda la notificación al, al que al dueño del del, del material para que bueno, si, si él lo está haciendo con el consentimiento de esa persona o, o la otra persona pues nada más ha entrado así este, y está, está usando tu material. Dice el poder salvadoreño, dice buenas noches amigo. dice nuestro amigo ahí. Dice, ¿y hoy de qué se va a tratar? Dice el tema, dice Tito no veo, dice Lidia, dice. Mi maravillosa. Acá tenemos a nuestra amiga Lidia. Ya maravillosa, pues creo que ya está descansando. Yo creo porque a lo mejor, pues bueno, le toca que trabajar. Dice amigo, yo no. Yo un día dice pronto voy, voy a preparar algo de usted. Dice, tengo su su consentimiento, amigo. Pues claro, claro, amiga. Ahí está eso. Ahí está pues bueno para lo que usted quiera. Es que mira, hay una cosa. Este me refiero, me refiero yo, este va, digamos por ejemplo. Digamos por ejemplo, así. Alguien, pues bueno, puede copiar la receta de otro. Va, puede hacerla como esa persona la ha hecho y todo eso. Este. Porque para eso, pues bueno, son, son las recetas. Recetas son recetas o, o, o ideas son ideas y todo eso. Este otro, pues puede compartir todo eso. Este me refiero yo a que a bueno, pues a muchas personas, pues bueno, se molestan de que bueno, que tú. Este tu parte del video, eh, que el video que tú está tu imagen ahí y todo eso, este lo copia y se lo lleva a eso, a eso puede ser que me refiero. Pero si tú, pues bueno, haces lo que la otra persona ha hecho, este así igual con todo eso, lo, lo, lo que idéntico, pues digámoslo idéntico eso pues bueno es, es cosa pues de que por eso están las cosas ahí para que bueno uno pues o otros las pueda usar dice ahorita no como que no dice quiero hacer nada después ¿Cómo es? que no quiero hacer nada después aquí en el matocho Carla dice <ríe> el poder dice amigo saludos amigo dice Ahí dice nuestra amiga Lidia, qué bueno, qué bueno. Dice, mis casuelas, saludos. Dice, sí, amigos, eso, eso, eso es lo que pasa. Porque ya sabes, nosotros, pues, porque yo en mi persona, como les he comentado siempre, yo nunca, nunca, pues, he tenido un problema con YouTube. Nunca, pues, me ha dicho, mira, mira, Tito, tú no hagas esto porque, bueno, esto tiene derecho de actor o esto y este otro así. Este, a mí nunca, pues, este, he tenido yo problema de eso. Y qué bien dice que esté en el, el matocho Lidia. Dice bendiciones ¿cómo, cómo está usted. Sí, este, porque yo, pues bueno, lo más, pues. Eh, lo más es mi propio, mi propio material. Ahí, pues bueno, este, quiero ver anoche. Saben, de todo el tiempo que tengo yo desde. De, bueno, ya de, de, de estar acá en YouTube. Nada más, una vez he copiado un video así. Bueno, que es imagen de otra, que es uno que publiqué anoche. Uno que publiqué anoche, que ese pues ese es el único que no es, no es producción mía. Pero, este ahí pues bueno, no hay, no hay ningún problema, porque bueno, este este ahí a menos de que la persona este, reclame, reclame este, ese material. Pero ahí creo que no, no no hay ningún problema. Y a veces también pasa una cosa, cuando alguien pues bueno ya tiene monetizado su canal y tiene así este videos este de otro actor y todo eso este te da ciertas ¿Cómo te puedo decir? De tu monetiza, monetización limitada que no te da este muchos mu, para muchos anuncios que tú pongas, porque este, te dan nada más este, anuncios limitados. No, ver, no tenemos que pedir, dice, permiso por copiar, dice del otro, si no hay problema. Eh, bueno, si uno copia, digamos, digamos. Mi cazuela tiene un video y vengo yo, se lo lo descargo para mí. Es que una cosa es descargarlo y otra cosa, pues co copiar, digamos, copiar. Me refiero yo, este de que tú, pues, vas a hacer lo que esa persona ha hecho. Eso no, no está malo. Esa, eso, pues, es, es legal. Tú lo haces igual. Este, pero otra cosa es bajarlo, descargarlo para ti y luego tú lo vuelves a publicar porque recuerda que cada cada material cada video tiene tiene su propio link entonces y ese propio link pues, es, es el mismo que si tú lo descargas ese mismo link bueno va, va a seguir este, este lo tengo yo y lo tienes tú entonces las vista que tú recibas de ese video este probablemente pues sí sí si yo nunca digo nada, mira, este, esa persona lo tiene, tiene mi, mi, mi video. Eso pues bueno, eh, siempre pues bueno. De, de esas vistas pues pasarán, pasarán siempre a mí. Porque bueno, yo soy el dueño del, del material. No sé, no sé si me entienden. Dice yo quiero. Yo quién sabe dice que, que monetice a este paso que tor de tortuga dice. Anciana que llevo <ríe> las cositas muy bienvenida muy bienvenida James bienvenido amigo vamos que vamos dice así es amigos que bueno que bueno las cositas de Chris dice buen día amiga dice feliz martes Sí amigos eso, eso es lo que pasa Uh, no se preocupe no se preocupe amiga Lidia que esto pues bueno este a veces como tú sabes que las cosas pues a la prisa pues y a la ligera este a veces pues bueno no funcionan a eso pues mejor a veces pues es bueno tomarse uno su tiempo y sabe que cuando las cosas pues son de uno nadie se lo nadie se los puede quitar este cuando algo te conviene a ti pues quien aunque otro diga que yo me le quiero adelantar, pero si ya es para ti la, la cosa, pues como decimos siempre, y tenemos un dicho muy reconocible: que lo que, que, lo que es de uno nadie se lo quita. Eso, eso es así, Marisol. Muy bienvenida, amiga. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos. Feliz lunes, amiga. Muchas gracias. Bueno, aunque sí, pues bueno, ya tenemos las 12, ya el lunes se los terminó. <ríe> y yo pues bueno, quedé el lunes todavía. <ríe> sí, dos tortugas, dice. <ríe> Las cositas dice de Chris y sí, Marcelo dice. Ya estoy en marcha, dice. Sí, porque en verdad pues uno puede imitar, uno puede imitar, eso no, no, no trae problema, no hay ningún problema. Uno puede imitar, este, y si es posible, pues uno hasta hacerlo mucho mejor todavía. Eso pues no hay, no hay ningún problema. Dice, yo acabo de, de perder muchísimas horas, amiga, dice Lidia. Por eso somos las hermanitas, dice Tortugas. <risa> Pero, viejo, viajamos el mundo. <risa> Bueno, pues amigos, ha sido un enorme placer poderlos, a, haberlos podido leer acá, amigos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y bueno, pues creo que los vamos siguiendo. Vamos a ir este, a darlos un pestañazo. Ando súper ocupado y haciendo muchas cosas, y así me lo imagino. Cocina sabroso, bienvenida amiga, muchas gracias por pasar a saludarnos. Dice, ¿qué dice Tito? Dice, ¿cómo está? Por acá, mi amiga, por acá, pues bueno, muy bien, muchas gracias. Y acá, pues bueno, ya queriendo cerrar nuestro changarro, ya, ya queriendo cerrar. Y bueno, estamos ahí ya dispuestos de irlos para poderlos ir a echar un pestañazo. Buenas noches a todos, dice, y a dormir todos, dice. <ríe> Sí, bueno, vamos ahí a echarlos un pestañazo. Una dormida y a dormir como baby. Bueno, pues, amigos, que tengan una linda y hermosa noche. Los vemos pronto en el próximo video. Recuerden que ustedes, pues, bueno, son dueños de mi sonrisa. Feliz noche para todos. Bye, bye, amigos. Que duerman muy rico. Buenas noches.